Hola a todos, mi nombre es Luis y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un tapete para mouse utilizando esto, que es un tapete de los de comedor y los materiales que vamos a utilizar solamente son cuatro, que es el tapete de comedor, eh, un plumón o lapicero, algo con que podemos trazar un círculo y tijeras. No es necesario que utilicen un compás para trazar un círculo pueden utilizar lo que es un CD o algo que les permita hacer una circunferencia o la figura que ustedes quieran pueden dibujarla sobre un tapete primero que nada comenzamos colocando nuestro tapete en este caso yo estoy colocando un tapete reciclado ya que anteriormente yo hice un tapete circular podemos utilizar nuestro compás para marcar nuestra circunferencia o algo que nos ayude a marcar una circunferencia exacta en este caso, yo voy a utilizar lo que es un pedazo de lámpara para marcar la circunferencia. Una vez marcada nuestra circunferencia, podemos comenzar a recortar y listo. Tenemos nuestro tapete para mouse. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado. Es una manera muy fácil de reciclar lo que tenemos en casa. Eh, una cosa muy importante que tengo que comentar es que la superficie lisa tiene que ir sobre el, la mesa. Eh, la superficie porosa tiene que ir... Eh, bueno, aquí es donde va el mouse. Eh, ¿Por qué tiene que ir la superficie porosa donde va el mouse? Porque el mouse un, tiene un sensor óptico, entonces lo que hace ese sensor óptico es eh, reconocer los relieves y de esa manera es como puede obtener su movimiento el mouse. Eh, no necesariamente tienes que ocupar un tapete de estos, puedes utilizar eh, algo que cuente con superficies o irregularidades en la parte de abajo. Pero sí es muy necesario que cuente con alguna forma para poder sujetarse. En este caso, si lo intento mover, cuesta trabajo para que se resbale. Y de este lado, si lo muevo, resbala fácilmente. Eh, entonces, más que nada por eso utilicé este material. Y es un material que muy fácil lo encuentras en tu casa. Entonces, esa es mi recomendación por el día de hoy. Eso ha sido todo por ahora. No olvides de compartirlo y suscribirte a este canal. Y adiós.